Los residentes de la comunidad de Estanzuela marcharon hoy, exigiendo varias reivindicaciones para esta comunidad y otras. Estaremos en un pie de lucha. Nosotros nos mantendremos de pies sin desfallecer por la construcción de nuestras calles, Estanzuela abajo, la construcción de la calle de Aslor, las lagunetas, entre otras, como también la construcción de un acueducto para la comunidad de Honduras.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 de no atender nuestro reclamo, eh, todas estas comunidades participarán el día 7 de agosto en un llamado a huelga. También hacemos un llamado al a alcalde de, la, de San Francisco de Macorís, que en campaña estuvo por aquí prometió varias obras, como son la construcción del club, pasos peatonales, eh, aceras y contenes, y que ya va a tener cuatro años de estar en esa sindicatura y no ha dado la cara. Aseguran los comunitarios que si las autoridades no resuelven sus demandas, en los próximos días estarán en la calle con el método que todos conocemos. En cámara, Víctor Vélez, NTN, Robinson Polanco.